Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Primer enfoque, tres. inmortalidad del alma y su preexistencia al nacimiento del niño. Decía Pascal, la inmortalidad es el objeto principal de nuestra existencia, y es algo tan importante que solamente aquellos que hayan perdido toda sensibilidad y la noción de sí mismos, pueden ser indiferentes a su conocimiento. Si bien la creencia de la inmortalidad del alma ha sido siempre motivo de fe religiosa, Hagamos algunas reflexiones orientadas hacia aquellas personas positivistas o materialistas, y también hacia aquellos que, por motivos que hayan tenido, han perdido ya la fe en su religión y caído en un materialismo embrutecedor, sosteniendo como única realidad de la vida, el cuerpo físico. Cuando contemplamos el cuerpo de una persona recién fallecida, podemos apreciar que ese cuerpo es el mismo que cuando estaba vivo, con la diferencia que le falta movimiento, le falta vida podemos ver, el cuerpo todo está allí frente a nosotros, pero no se mueve, sin embargo allí está la totalidad de los órganos, cerebro, corazón y los demás, pero, le falta eso que llamamos vida, ahora, yo pregunto a aquellos que, cerrando los ojos de su mente a la realidad, se empeñan en engañarse a sí mismos, sosteniendo que, con la muerte del cuerpo todo termina, que es la vida, que es ese algo que mantiene al cuerpo en movimiento, alguno contestará, es una fuerza natural biológica que mantiene el cuerpo en movimiento, de acuerdo con las mismas leyes biológicas, y la cual ha cesado. Pero, ¿por qué ha cesado?, pregunto, si ahí están todas las partes y sustancias orgánicas, incluyendo el plasma. Difícil respuesta. No obstante, si consideramos a esa fuerza biológica, a ese hálito de vida, como el psiquismo animador del cuerpo físico orgánico, llamémosle alma, espíritu o como queráis y que ese psiquismo o ente energético es el que vivifica y mantiene la cohesión celular de esa maravillosa organización biológica, cual es nuestro cuerpo físico orgánico, y el cual abandona para pasar a otra dimensión o modalidad de vida. Nos será más fácil comprender el fenómeno. Por lo expuesto podemos sintetizar que, todo cuerpo recién fallecido contiene todas las sustancias orgánicas, pero le falta eso que llamamos vida, porque de ese cuerpo ha salido el psiquismo que le animaba, al cual llamamos alma, y al faltarle ese alma, ese psiquismo animador, el cuerpo físico orgánico, esa maravillosa organización biológica, comienza a desintegrarse en cuanto a la forma, al conjunto, y las moléculas de que está compuesto vuelven a la naturaleza, y pasarán a ser utilizadas en la formación de otros cuerpos, porque, también en lo material, nada se destruye, todo se transforma, Alguno preguntará, ¿y ese hálito de vida, ese psiquismo, se desintegra también? No, porque, lo que no ha nacido con la vida material orgánica, no muere con ella. Ese psiquismo, ese hálito de vida, el alma, preexistente a la formación del cuerpo, es inmaterial e inmortal, y pasa a vivir en otra dimensión, con un cuerpo fluídico compuesto de sustancia etérea magnetizada. El alma, el psiquismo que anima todo cuerpo, humano, animal, Vegetal, sobrevive entero como unidad, en el hombre, y grupal en los reinos animal y vegetal, en las plantas y en los animales, vuelve constantemente impelido por esa fuerza cósmica, denominada, por unos, teoría de la evolución y ley de evolución por otros, como explicaremos al analizar el capítulo 4.1 en el segundo enfoque. Y esa unidad espiritual... Con cuerpo formado de sustancia etérea magnetizada, más o menos sutil, más o menos denso, según sea su progreso espiritual, condición moral, una vez desprendida del cuerpo físico por ese trance denominado muerte, pasa a vivir en otra dimensión, en concordancia con su tónica psicomagnética, en ese más allá ignorado por la gran mayoría de nuestro mundo occidental. Después de un tiempo que varía grandemente en cada caso, y que analizaremos al tratar el tema sobre palingenesia, el ser espiritual, llamémosle alma, vuelve a encarnar nuevamente. El alma espiritual es como un libro, valga el símil, con muchas páginas escritas y muchas otras en blanco. Las primeras, corresponden a las existencias o vidas ya pasadas, las segundas, a las vidas futuras. Y en el devenir del tiempo sin tiempo, ya cuando el ego alcanza cierto grado de progreso, le es dado conocer en el espacio, al desencarnar, algunas de sus últimas vidas, y cuando pide realizar una vida en bien de sus semejantes, de entrega, de servicio a la humanidad, le es dado, antes de encarnar, conocer los obstáculos, dificultades, peligros que habrá de encontrar y tentaciones que habrá de enfrentar y superar, a fin de que mida sus fuerzas antes de aceptarla, porque... Tal aceptación conlleva la responsabilidad de su realización. Para el individuo vulgar, positivista o materialista, la vida es tan material, que le es difícil comprender y admitir que tras el mundo físico visible, haya un mundo trascendental del espíritu, porque todavía está en los primordios de la etapa humana, en los cuales las tendencias de la vida animal priman sobre el espíritu, débil y balbuciente aún, y de aquí que, fácilmente caen en los extremismos ya religiosos, ya ideológicos convirtiéndose en fanáticos intransigentes, causa de tanta desarmonía social y luchas fratricidas. La muerte destruye tan solo el cuerpo físico orgánico y da libertad al alma, que continúa viviendo ligada por el amor a los que fueron sus afines, familiares o amigos en la vida física. Cuando llegan a desarrollar su facultad sensitiva y vibrar en amor fraterno, pasan a ser los guías espirituales, los ángeles tutelares más íntimos, de que nos hablan las religiones, pero cuando son almas ruines y cargadas de odio o resentimientos, pueden causar mucho daño a quienes odian, llegando hasta a producir esos trastornos psicofísicos que la ciencia médica no acierta a curar por desconocimiento de las causas reales. De aquí la importancia y conveniencia de no crear motivos de odio, de no ligarse a otros seres por el odio y sí por el amor, porque el odio es destructivo y solo el amor es constructivo y fecundo. La certidumbre de vivir más allá de la tumba, en plenitud de conciencia y facultades, y de que volvemos a vivir nuevas vidas en el plano físico, hace perder a la muerte todo su horror. Seguimos existiendo, aunque en otra dimensión no perceptible a nuestros sentidos físicos, para volver de nuevo a la vida física, a adquirir nuevas experiencias o saldar deudas viejas con una vida de dolor. Por errores y transgresiones a la ley universal del amor, en el pasado, a desarrollar en el plano físico las facultades latentes, heredadas de la divinidad creadora, el espíritu, que es donde residen las facultades, intelectiva, volitiva, raciocinativa y creadora, con el alma, facultad sensitiva, forman un todo espiritual que no muere jamás, sigue viviendo y progresando eternamente en los mundos y en el espacio, hasta llegar al grado de perfección que le libere de las encarnaciones en los mundos físicos. Para continuar colaborando en la obra divina del progreso de los mundos y las humanidades. Pitágoras ya enseñaba que el alma tenía un cuerpo con su naturaleza buena o mala, al que denominaba, carro sutil del alma. Sostenía que ese cuerpo se hace luminoso practicando la virtud y abrazando la verdad. Los pitagóricos denominaban espíritu o inteligencia a la parte activa e inmortal de ser humano. El alma era, para ellos, el espíritu envuelto en su cuerpo fluídico, y este concepto es sostenido hoy por la ciencia espiritual moderna. El destino del espíritu, su descendimiento y su cautividad en la carne, sus sufrimientos y sus luchas, su ascensión gradual, su triunfo sobre las pasiones y su retorno a la luz, todo ello constituía el drama de la vida, representado en los misterios de Eleusis, en la antigua Ática, como la enseñanza por excelencia. Aristóteles afirmaba la existencia de seres invisibles, que tienen también cuerpos, pero muy sutiles y etéreos. San Irenio sostenía, el alma es el soplo de vida, no es corpórea, sino por comparación con el cuerpo mortal. Conserva la figura del hombre, a fin de que se le reconozca. Antes de beber la cicuta, Sócrates recomendó a sus amigos y discípulos que, cuando falleciese, no dijeran, enterramos a Sócrates, sino enterramos el cuerpo de Sócrates. A quien desee penetrar en el aspecto filosófico del alma, recomendamos el estudio de las obras de Platón, especialmente Fedón, donde describe el alma y explica su inmortalidad y sus progresivos renacimientos. Citaremos tan solo, el alma es más vieja que el cuerpo, las almas renacen sin cesar". de lado, para volver a la vida actual, Fedón. Y por último, esta otra, por consiguiente, sin mías, Dice Sócrates en Fedón, nuestras almas existían antes de este tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana, y mientras estaban así, sin cuerpos, sabían, refiriéndose a que ya tenían conocimientos, y como complemento, hagamos algunas reflexiones dirigidas hacia aquellas personas que, por los motivos que hayan sido, hayan caído en un positivismo que les induce a negar toda supervivencia después de la muerte física, y apartándonos de toda creencia religiosa y aún de todo concepto de divinidad, consideremos tan solo la existencia de una inteligencia y fuerza universal poderosa y creadora, y esto no podemos negarlo, ya que de la nada no puede crearse algo, colocándonos en una posición pragmática, pero lógica. La mente rechaza la idea de que una máxima inteligencia puede crear seres inteligentes y sensibles, para reducirlos a la nada después de una vida de penalidades o de dolor. Así como ilógico y desacertado resulta sostener la existencia de un dios sabio y justo que condene eternamente a aquellos seres creados por él, al nacer, sin su consentimiento, en este caso, y colocarlos en ambientes de corrupción que les impediría toda salvación ofrecida, pero sin darle la posibilidad de alcanzarla, asimismo, partiendo de una base pragmática, pero lógica. Inadmisible es a la razón que una inteligencia y sabiduría cósmica pueda crear inteligencias para, después de unos pocos años de vida, reducirlos a la nada, y aquellas personas apegadas a la letra de la Biblia, les invito a repasar con detenimiento y meditar sobre ese pasaje de Jeremías, 1, 4, 5, que reza así. Y el señor Jehová me habló diciendo, antes que fueses engendrado en el seno de tu madre te conocí, otras Biblias dicen, antes de que te formases en el vientre de tu madre, y antes que tú nacieras te santifiqué y te destiné para profeta de las naciones. O sea que, antes de ser Jeremías, ya existía, ya había sido, pues, si fuere creado el alma con el cuerpo, no podía haberlo conocido antes, ya que no existía. Y para completar esta exposición, Diremos que, en el momento actual son múltiples los trabajos de investigación sobre el alma, que están siendo realizados en diversos países, en universidades y laboratorios de parapsicología, a través de los fenómenos supranormales, tales como apariciones, etcétera, etcétera, de los cuales la historia está repleta. Además ¿quién de nosotros no conoce de algún caso de manifestación supranormal? Muchos científicos se han consagrado ahora a este estudio, y los fenómenos más desconcertantes son analizados fríamente. Se estudian ya los fenómenos de supervivencia a la muerte corporal, al punto de haberse efectuado en el Brasil, y demostradas públicamente a través de la televisión, materializaciones tangibles del psicosoma o alma, según los trabajos de investigación del Dr. J. B. Rine, en el Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, North Carolina. Estados Unidos de América, ya se han colocado en el plano científico, en forma probada, los fenómenos de materialización de cuerpos fluídicos, psicosoma, probando así la existencia del alma después de la muerte física. Y por último, diremos que, ya la ciencia en los países materialistas ha comenzado la investigación de los fenómenos parapsicológicos. Y nada menos que en la Rusia soviética... Se viene investigando desde unos años a, sobre una base puramente científica. Últimamente, un grupo de científicos soviéticos compuesto por biólogos, biofísicos, bioquímicos se reunieron cerca del Centro Espacial Soviético de Kazajstán, para estudiar un espectacular descubrimiento, la cámara Kirlian, del físico ruso Semjon Kirlian y su esposa Valentina. Consiste esta en una cámara de alta frecuencia que, Traspasando la densidad del cuerpo físico, cual rayos X, muestra el duplo inmaterial de una persona, así como, el brazo o pierna en personas a quienes les habían sido amputados. Con equipos ópticos combinados con la cámara Kirlian, los científicos de referencia llegaron a obtener la visión y fotografía, efluviografía, del psicosoma y del aura que emana de personas, animales y vegetales. Visión esta que hasta ahora estaba reservada a algunos sensitivos con la facultad psíquica de clarividencia desarrollada. Sin extendernos en detalles que se apartan de objeto de esta obra, concluiremos señalando que entre los científicos rusos fue nombrada una comisión, de 1967 a 1968, compuesta por los doctores, Varovev, Grisenko, Inyushkin, Fedorva, Jibadulin y Souiki con el objeto de estudiar este fenómeno y emitir su veredicto. Y este no fue tan solo de la confirmación de la veracidad del fenómeno, sino que, además, la confirmación de que el ser humano, los animales y las plantas tienen, además del cuerpo físico orgánico, un cuerpo de energía que denominaron cuerpo de plasma biológico o cuerpo bioplasmático, y que los cuerpos emiten efluvios o emanaciones en colores, según el estado psicomagnético del sujeto, y cuyas emanaciones cesan al producirse la muerte del sujeto, humano, animal o vegetal, según los experimentos realizados. Resumiremos con la siguiente síntesis, la inmortalidad del alma deja de ser una creencia apoyada en la fe, el dogma y la ortodoxia, para confirmarse a través de hechos, de experiencias, que vigilan, controlan y confirman hombres de ciencia, de seriedad y responsabilidad notorias, en los diversos países.